Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a Mundo Movimiento y las compañeras por invitarme a estar aquí con vosotros y poder decir algo sobre eh, los CIE, eh, la violencia institucional, tortura que está sucediendo diariamente no solamente en el CIE eh, de Aluche, sino en todos los centros de entrenamiento del Estado español en realidad, en todos los centros de entrenamiento del, eh, del resto del planeta. Eh, yo, si me hayan encargado eso, que hablase de violencia institucional y de las torturas y de la violencia policial, y sí que son tres conceptos que creo que bueno voy a intentar hacerlos muy brevemente para eh, que podamos aclararlos, eh, un poco para eh, dar, eh, centrar un poco... Eh, mi intervención, y yo creo que luego también todo sería el informe. El primero sería de la definición de lo que es la violencia institucional. Hay muchas definiciones, esta es una de las que a mí más me gusta, es la de Pedro Oliver Olmo, pero hay otras muchas, de otras, por ejemplo, podría ser aquella violencia física, sexual, psíquica, violencia simbólica, ejercida por agentes y funcionarios del Estado en cumplimiento de sus funciones, y aquí se incluye en todo, desde normas, protocolos, prácticas institucionales, eh, descuidos, juicios, eh, negligencias, privación de derechos, es decir, todo aquello que cause eh, sufrimiento o dolor a las personas que se encuentran privadas de libertad, no solamente las agresiones físicas, sino, bueno, pues ya nos ha contado eh, María y luego nos contarán más las agresiones. Hay algunos eh, sectores que hablan, intentan ampliar este eh, concepto de violencia institucional también, al sector privado bueno es un debate que está abierto todos estos, estos conceptos eh, siguen afortunadamente en debate siguen abriendo, eh, abiertos al debate y bueno veremos qué hay en cuanto a la violencia institucional es un concepto relativamente eh, joven y eh, bueno está también recogido en alguna legislación española algunas leyes en concreto la ley 17 de 20 de 22 de diciembre sobre el derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista eh, el artículo 5 eh, sexto, perdón, sexto, es artículo 5, párrafo sexto, eh, recoge, yo creo que por primera y única vez, el concepto de violencia, violencia institucional en la legislación española. Entonces, yo creo que es un en principio, un paso adelante, otra cuestión es, como todo lo que ocurre con las legislaciones, luego cómo se aplica, cómo se interpreta y cómo, digamos, a la práctica. Pero que se haya recogido por una vez, me parece que es un tema, eh, un aspecto importante y creo que es una… Algo positivo. Dentro de las violencias institucionales, eh, ya hemos dicho, hay muchas, la tortura, los malos tratos es una de las partes de la violencia institucional, es la que yo suelo trabajar, pero no es la única. Es decir. Toda tortura y malos tratos es parte de la violencia institucional, pero no toda la violencia institucional es tortura o malos tratos. ¿Eh? Eh, luego hablaremos de espacio de torturante, que es otra cosa. La definición de Naciones Unidas, eh, también eh, en, la, en tortura, en el concepto de tortura, hay muchas eh, definiciones. Eh, digamos, la estándar, la oficial es la de Naciones Unidas. Eh, creo que habría que cambiar muchas cosas, pero es la que se utilizan. Y eh, creo que tienen cuatro características que son importantes que tenemos que eh, recordar, sobre pues, todo para lo que vendrá a continuación. Es decir, la tortura tiene que ser actos eh, intencionales. Es decir, hay que causar intencionalmente un dolor, un sufrimiento. Es decir, no es un, un, un daño que se cause aleatoriamente, no, hay una intención para ese dolor. Además, tiene que ser dolores graves, lo cual también aquí, ya muchas veces, nos da problemas. Y con tres eh, objetivos básicos. Uno es castigar por acto que se ha cometido. Eh, la tortura punitiva, otro es buscar información, la tortura inquisitiva, y otro sería la eh, tortura intimidatoria, que es intimidar a cocionar a una persona o a varias por razones de discriminación, que equivaler a todas, eh, desde racismo, es, eh, es decir, cualquiera de ellos. Pero la convención... Eh, se han cuidado muy mucho los Estados. Eh, incluye un apartadito, el, es el que viene al final, que no se consideran tortura los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas o que sean inherentes o incidentes a estas. Eh, bien, esta definición es la que está justificando en que eh, la tortura se está aplicando de forma sistemática en todo el planeta. Es decir, Israel aprobó el uso de la fuerza física moderada. A los, ...a los palestinos detenidos por delitos eh, terrorismo, como era moderada no era grave, como no, es, eh, como no es grave ya no es tortura. Los protocolos de Bush frente a para Paraguantánamo, etcétera, hablaban mucho de estos conceptos grave Grave para ellos era algo que, un tratamiento que te causaba la muerte o te producía una lesión mortal. Y evidentemente todo lo demás era aceptable y además el torturador no quiere torturarte, solamente busca la verdad no quiere torturar. Entonces, se, se fuerzan estos, estos conceptos de tal forma que al final nada es tortura. Y esto se basa un poco, entre otras cosas, en ese último párrafo, en lo que sea eh, sanciones legítimas. Curiosamente, la Convención de Naciones Unidas quitó eh, el párrafo que había en la declaración previa de la declaración de la tortura de Naciones Unidas, del año 75, nueve no años antes, en el que... Eh, el final del párrafo decía de verdad que eh, no son tortura aquellos eh, sufrimientos causados por eh, prácticas inherentes a la legislación, siempre y cuando estén en consonancia con las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. Evidentemente, estas mínimas eh, prohíben el hacenamiento, prohíben eh, las condiciones eh, higiénicas deplorables, prohíben las cuestiones de sanidad, falta de sanidad, es decir, eh, todo aquello que está ocurriendo en los centros de internamiento y que, con la definición de Naciones Unidas, no sería tortura o sería cuestionable, mientras que con la eh, definición de la declaración de Naciones Unidas del 75, sí serían tortura. De hecho, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos está empezando a, a aceptar como tortura alguna de estas prácticas, que está costando mucho, pero está haciéndose eh, de forma muy importante. En el Código Penal Español, la definición que utiliza pretenden eh, que es eh, eh, similar… Pasa la, la Está, bueno, el Código Penal Español eh, tiene una definición que no es eh, acorde a la definición de Naciones de de Unidas, eh, por ejemplo, excluye la tortura intimidatoria, no aparece por ningún sitio en la, en la declaración. Esta eh, definición ha sido recurrida, hemos pedida por eh, organismos internacionales como el Comité contra la Tortura, o el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, han pedido al español que modifique la definición del Código Penal para adaptarla a la Convención y el Estado español se ha negado sistemáticamente y se sigue negando a ello. Según esta Convención, según esta declaración, esta, perdón, esta tipificación del Código Penal, una violación a una mujer en una comisaría no es tortura. Es violación, pero no es tortura. Entonces, bueno, hay otras muchas eh, cuestiones. Y lo importante aquí tenemos es que, eh, como decía antes, los Estados suelen agarrarse a estas tiqueñuelas legalistas para decir que en sus países, en sus Estados, no se practica la tortura. Los malos tratos, bueno, se puede llegar a aceptar, pero la tortura todos lo niegan. Bueno, la diferencia, mmm, en las convenciones, todas las convenciones... Eh, Internacionales, prohíben la tortura, los malos tratos, los tratos crueles, inhumanos y degradantes de forma absoluta. ¿eh? Y, como bien decía la, la declaración inicial, la tortura no es más que un grado agravado de malos tratos. ¿eh? No hay, hay una continuidad en todos ellos. Hay muchas definiciones, muchas variaciones en qué distingui, cómo distinguimos tortura de malos tratos, de trato cruel y inhumano degradante. Bueno, esta es una que hace la Asociación Presidenta de la Tortura, eh, como podéis ver, que siempre suelen tener que ver con eso que hablábamos antes, de intencionalidad del acto o con la gravedad de, la, eh, de las lesiones causadas, sufrimiento, o con el objetivo, eh, el fin de la tortura. Creo que hay un paración, eh, Sí, Esta es la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre estas definiciones. Como podéis ver, yo creo que están ahí. Es un trato no deliberado, que suf eh, eh, sufrimientos físicos y morales leves sufrimientos graves, y van jugando con ese concepto de, eh, sea deliberado o no deliberado, eh, tengan finalidad, o no tengan finalidad, sean sufrimientos más o menos graves. Dependiendo de esas, esas cuestiones, van cambiando las eh, calificaciones. Todas estas eh, modificaciones van cambiando con el tiempo, eh, van cambiando según los tribunales y según los organismos internacionales. Pero eh, lo que quería comentar es que no hay una continua diferencia real en esta situación tortura, malos tratos, tratos con los humanos, es un continuo todo ello en lo que hay que eh, tener. Y esto es importante porque lo que ocurre en, el, en los CIE en concreto, ya nos ha hablado antes María, de que al menos 68 personas eh, de las mujeres que habían sido entrevistadas habían denunciado haber sido, sufrido agresiones, malos tratos, eh, aunque en principio solo seis agresiones físicas, pero claro, eh, esas 68 personas sufrieron, el 68%, sí, eh, el 68 de las personas, evidentemente, sufrieron torturas, malos tratos, tratos de culinumano degradante, en, si entendemos una definición más amplia. Y aquí es donde entraría un poco el concepto de espacio torturante. Eh, espacio torturante es. Eh, ...es un concepto nuevo, no está aceptado apenas... ...lo ha aceptado recientemente el relator de Naciones Unidas contra la Tortura... Eh, ...lo ha aceptado también la Organización de Naciones Unidas... ...pero a nivel eh, legislativo, a nivel eh, de organismos internacionales... ...todavía no es un concepto aceptado, es un concepto muy novedoso, muy reciente. En el espacio de entorno torturante sería ese espacio en el que se crean condiciones... ...que en su conjunto cumplirían la de la tortura. Evidentemente a una persona que le pegas una oferta cada un día... No es una tortura, pero si pierdes una afectada o amenazas con pegar una afectada durante 15, 20, 30 días, un mes, dos meses, evidentemente le estás llevando a una situación de estrés, de sufrimiento, de dolor terrible. Cada hecho, cada hecho aislado probablemente no fuese un delito de torturas. El conjunto estaría muy cerca de ser un delito de tortura eh, con todas las palabras. Los tribunales eh, de justicia no lo van a aceptar, es una batalla que tenemos que... Eh, todavía que, que, que, que de llevar a cabo, pero es importante. El delito de tortura mmm, hay que tener en cuenta que, según los tribunales, está muy limitado, pero eh, hay otra cantidad importante de figuras delictivas que están... Eh, son conexas al delito de tortura, el, el delito contra la integridad moral, las lesiones, cuando un policía golpea a un detenido en comisaría puede que no llegue a ser tortura, pero estaríamos en una situación muy parecida, amenazas, amenazar con tortura es tortura, eh, coacciones, detenciones ilegales para castigar, para eh, conseguir algo amenazar con detener a la novia, al hijo... Al... Es decir, hay una cantidad de, de figuras de hechos, tipos delictivos, que son conexas a la, al delito de tortura y que eh, en un especie torturante se eh, dan de forma continuada de todas ellas. Creo que el CIE, eh, es, y voy a ir acabando porque me queda a poco pasándome, es eh, claramente eh, un ejemplo evidente de lo que es un especie torturante del CIDARUCHI en concreto, pero todos los sigues del Estado español. Eh, voy a ir acabando de decir, bueno, el, en cuanto a los casos eh, concretos, se han hablado aquí de los casos eh, de mujeres que han denunciado torturas, malos tratos, trato y inhumanos no degradantes. Eh, a través de con, en colaboración con Mundo Movimiento y otros colectivos, eh, Pueblos Unidos, etcétera, que trabajan en el CIE, la Asociación de Abogados tiene un turno de atención a asistencia jurídica a personas que denuncian torturas y malos tratos en el CIE. Y en los últimos 10 eh, años, eh, ALA ha atendido a más de 20 personas que han denunciado torturas o malos tratos en el CIE, que han, que han decidido formular denuncias jurídicas. ¿eh? Hay otros muchos casos que ha habido quejas solamente al defensor del Pueblo o ante los Juegos de Control. Han optado por no presentar denuncias judiciales o no han podido porque han sido expulsados antes. Y otros muchos, seriamente por miedo, no han querido denunciar. Y otros muchos, no sabemos cuántos, eh, sencillamente no nos hemos enterado de que habían sufrido o habían podido sufrir esas afectaciones. Casos concretos, yo creo que es un dato importante. ¿eh? ...teniendo en cuenta la, la, el ocultismo, la falta de transparencia que hay en los CIE... ...otra situación terrible que afecta a la situación de las, a las personas, a la de las personas... ...son las muertes en los CIE... ...aquí os pongo eh, 12, 13 casos de muertes en los CIE... ...que estén, están reconocidas por eh, las autoridades españolas, el Ministerio de Interior... ...dos han sucedido, han sucedido en Madrid, eh, la última el pasado mes de abril por suicidio, estamos intentando todavía investigar qué es lo que pasó. Y junto a esta, bueno, hay que tener en cuenta el dato curioso, que el 60, casi eh, que dos terceras partes de esas muertes en el CIE fueron por suicidio. Es importante. Y eh, junto, a esas, junto a esas 13 hay otros dos casos de fallecimiento en el CIE que no hemos podido eh, contrastar. En un caso sí tenemos un reconocimiento por el Ministerio de Interior, pero no tenemos datos. Es una persona que falleció en el CIE Zapadores en el 2009, parece que tenía una enfermedad natural, no sabemos nada más. Y hay otra persona que también murió, presuntamente, en el CIE Zapadores en el 2010, del que desconocemos cualquier dato. Este caso de 2010 sí lo ha reconocido el Ministerio de Interior en una respuesta a un parlamentario, pero no tenemos ningún dato. Es decir, podríamos estar hablando de 15 personas fallecidas en los últimos 10 años, en los, en los últimos 20 años en los CIE eh, estas, eh, estas quejas, estas denuncias son evidentemente muy difíciles de investigar por lo que ya os contaba, normalmente cuando podemos llegar a eh, cuando es muy largo cuando llegamos a, a, a enterarnos de lo que está pasando a una persona que está en el en el CIE bueno pues eh, cuando queremos ir al juego de control o al juego de, de guardia esa persona ya ha sido expulsada eh, incluso cuando podemos llegar a, a, si no ha sido expulsada antes de la denuncia, expulsada inmediatamente después de la denuncia, con lo cual eh, pues la causa deviene. De hecho, ha habido varias eh, resoluciones de las audiencias provinciales de Barcelona y Valencia ordenando la reapertura de algún caso eh, de torturas y malos tratos en los CIEs de Barcelona y Valencia, pero que no se ha podido abrir porque la persona había sido expulsada y ya no teníamos contacto con la persona cuando eh, estaba ilocalizable. Las dificultades son muchas. A las personas eh, no se les da el parte de lesiones. los partes de lesiones, que ya imagino que María hablará con mucho más detalle del tema, eh, cuando existen son malos, no cumplen ninguna de las eh, recomendaciones ni legales ni específicas para el tema de casos de malos tratos y torturas. Eh, no se les tomaba declaración, no se les, es decir, es eh, una situación eh, caótica y ya para eh, acabar... Eh, la burocracia de los juzgados de instrucción en Plaza Castilla, pero en todo el Estado, es larguísima. Una denuncia por malos tratos puede tardar en llegar al juzgado competente para investigarlo dos meses con tranquilidad. Entre uno y dos meses es lo que está tardando. Eh, todas estas situaciones se, um, se puso en, en conocimiento de los jueces de control de, de Madrid, de los tres jueces de control, en, el año 2000, en enero de 2022 y se les hizo una serie de propuestas. Una de las propuestas que hacíamos era que por el director del CIE se hiciese un protocolo para tratar estas quejas de malos tratos y demás. Bueno, eh, al final es verdad que sí que es cierto, los jueces de control en septiembre y octubre, no recuerdo la fecha, hicieron un acuerdo en que requerían al directorio de CIE para hacer ese protocolo de, eh, de malos tratos y demás. Curiosamente, y la verdad de forma sorpresiva y agradable, en este, el año pasado, hace hace un año más o menos ¿no? creo que fue, el directorio de CIE hizo un protocolo de casos de malos tratos, de cómo actuar el, el CIE ante las posibles quejas de malos tratos, eh, ...que pudiesen conocer... ...no voy a extenderme en él, solo deciros que ese protocolo... ...tiene dos características... Por ...una parte es muy malo, es inútil... ...y no solamente es inútil, sino que está facilitando a la dirección del CIE ...a conocer lo que está pasando y adelantarse antes de que la queja llegue a los jugados... ¿Eh? ...es verdad que los, eh, los jueces de control acordaron... ...de que cuando tuviesen noticia de una eh, queja de malos tratos... Ellos iban a tomar serie de medidas, que en principio eran, podían ser positivas, eh, tomar declaración al, a la persona que se quejaba, etc. La realidad es que, aunque eh, aparentemente los jueces de control podrían estar cumpliendo esas medidas, eh, en mi conclusión es que se está, está haciendo mal. Las declaraciones están haciendo sin que esa persona sea asistida por un abogado que pueda asesorarle. Eh, en un caso concreto, retiró la denuncia... Posiblemente porque se confundió en la, en la información que le dieron el juzgado, eh, aunque los jueces de control dijeron que iban a mandar rápidamente, urgentemente, esas eh, quejas a reparto para que un juez competente se hiciese cargo del asunto. Bueno, pues eh, esas quejas, aunque las manden al día siguiente, tardan, insisto, un mes, dos meses en, en ponerse en práctica, con lo cual la persona ha sido expulsada. Incluso, aunque haya salido en libertad, su objetivo lo tiene muy difícil. Si estamos hablando de que una persona puede ir al hospital puede ser detenida y internada en el CIE y expulsada, si una persona tiene que ir a un juzgado con una denuncia, a declarar, pues evidentemente tiene miedo y no va a aparecer. Y muchas veces estas personas lo que quieren es salir de España para irse a Francia, a Alemania, a otro país donde tiene a su familia, con lo cual evidentemente eh, si no se hace una investigación previa y rápida, esa eh, denuncia va a quedar en nada que lo que está ocurriendo. Voy a parar aquí porque me he pasado el doble. Eh, todo así me gustaría contaros un poco, bueno, hablar en todo caso para el debate de lo que sería el poder policial. Eh, y solamente en un aspecto, es decir, muchas veces estamos hablando en general de que eh, la posibilidad de que hay que mejorar la actuación policial, hay que democratizar la labor policial. Brevemente, es decir, la labor policial no se puede mejorar, ni se puede empeorar, es labor policial, hacen lo que como policía tienen que hacer y la policía no se puede democratizar la policía no puede ser democrática nunca entonces no nos engañemos hay una serie de mitos pero eso lo dejo para el debate si queréis después eh, la policía es incompatible con la democracia no el policía funcionario concreto eh, que puede ser un demócrata perfectamente hablo como institución como eh, eh, ideología el, el poder policial no es democrático no puede ser nunca democrático y lo dejo para el debate que puede ser muy complicado pero yo no puedo marcharme sin decirlo. <ríe> en cuanto al Poder Judicial, eh, aquí tenemos a, una, a un amigo eh, que fue en su momento juez de control en Madrid. Una... ¿Has pedido la palabra después de... Sí. Yo, mi planteamiento es que eh, el Poder Judicial está subordinado al Poder Policial. En un caso de, por ejemplo, de violación de derechos en cualquier CIE, vamos a encontrarnos con un mínimo de cuatro jueces interviniendo, sin relación entre ellos. El sistema judicial está dentro de un sistema de opresión capitalista. Yo, como juez, era muy consciente de que formaba parte del aparato represivo. Así de sencillo. Por más que me dijeran que era un juez progresista. Yo, lo que sí he procurado hacer en el ejercicio de la función jurisdiccional, es garantizar dentro de lo que he podido el cumplimiento de los derechos humanos de las personas. Pero, frente a ello, ¿sí? ¿con qué te encuentras? Te encuentras con un subsistema policial que opera como poder autónomo, con el beneplácito de todos, hasta ahora, de todos los gobiernos de turno. A mí me gustaría preguntarle a María Baramé si ella, desde 2018 aquí, ha encontrado algún cambio en el gobierno actual en relación con lo que pueden ser las garantías mínimas de respeto a los derechos humanos en los centros de internamiento. Yo tengo mi <coughs> respuesta, pero a mí me gustaría oír a María Pérez. María, María, te toca. <ríe> Madre mía, pero. María. ¿eh? La respuesta es corta, eh, no. <ríe>